Nuestro estimado participante de la Academia Diplomática Nacional, Lautaro Escrito ha hecho un esfuerzo. Hacer un libro cuesta mucho. En primer lugar, gestar las ideas, conseguir datos, hacer entrevistas. Luego redactar adaptar, sistematizar, y al final ese producto hay que llevar hacia la imprenta. En ese proceso también el diseño, tal, eso, ¿eh? el trabajo. Entonces, es un proceso, yo digo, de parto. Y Lautaro decía... Y estaba a veces, muchas veces, eh, de mí estaba muy nervioso en que eh, el texto no aparece, tiene que nacer. ¿no? Entonces, pues, yo creo que eh, Lautaro ha experimentado a plantear sus ideas de manera valiente. De manera valiente porque uno tiene que tener esa ese coraje de lanzar al sí a la sociedad a la comunidad a la ¿no? Para que lo vean. Al mismo tiempo es un trabajo de, de ser joven. Yo creo que los jóvenes deben decidirse a plantear sus ideas. Por eso creo que el altar me decía a tu edad, lanzar un libro es, pues, y más que libro, el contenido del libro, la significación de lo que es la biocomunidad. Un planteo valiente y joven es importante en la TV. Necesitamos este tipo de personalidades jóvenes que. Se apoyan ideas nuevas, aunque estas ideas nuevas ven, vengan de, de conceptos aymaras, quechuas, antiguas. Entonces, ligar lo antiguo con lo nuevo, o mejor dicho, hacer nacer ideas de lo antiguo es importante, al menos en el país. En ese entendido, pues, doy la bienvenida al mismo tiempo, felicitar a la familia de Franz Lautaro Smith Coquillo. Gracias a los padres también, el apoyo que le han dado, porque solo no podemos. Siempre la familia ayuda, siempre alienta, eso es fundamental. Si no nos dicen, por favor, si no nos dicen, seguir adelante, pues a veces nos arrancamos. Por eso, pues, a la, al señor y a la señora, muchas gracias por apoyar a Franz Lautaro. Esa es el gran, la gran herencia que van a dejar, sembrar ideas, lo más importante. Con estas palabras quiero terminar... Reiterando, muchas gracias por su asistencia, ojalá el libro que nos presenta aporte a las relaciones internacionales. Muchas gracias. La presentación va a tener dos partes. Una parte en la cual estamos mostrando el cambio que ha suscitado en la Academia Diplomática Plurinacional y de la cual Lautaro es el, es el primer eh, maestrante que cumple con su tesis y, además, realiza una publicación. Y, eh, Lautaro, eh, en el programa de maestría de la Diplomacia y de Relaciones Internacionales, estuvo presente y es entre los seis primeros que ha uh, culminado uh, correctamente. Eso lo digo porque eh, por eso la evaluación desde el 2013 a la fecha y la presentación de tesis que se realizaban era deficiente. Es por esa razón de que un 80% solo eh, el, el mal de, de Bolivia eran egresados y no cumplían con el, con el requisito de presentar una tesis, defender la tesis y lograr el grado, eh, como lo ha logrado Lautaro, de máster en ciencias de, de la diplomacia y relaciones exteriores. Yo creo que es bastante importante porque está, se está abriendo un nuevo, un nuevo camino y una nueva, una nueva etapa en la cual ya están, van a, van, se van a presentar otros uh, maestrantes de la última versión, la versión uh, 17, que van a presentar también sus libros de, en, en el campo de que, que han investigado. El tema que nos reúne hoy es la primera publicación de una tesis realizada en la Academia Diplomática Plurinacional, el libro Biocomunidad, producto de las investigaciones realizadas en la Academia Diplomática Plurinacional, donde se ofrece a los ciudadanos bolivianos una oportunidad de realizar una maestría en diplomacia y relaciones internacionales. La Biocomunidad es el primer trabajo de tesis que aparece como publicación. Eh, eh, voy a hacer un resumen escueto del contenido y cuando nosotros escuchamos la palabra biocomunidad, nuestra mente proyecta el imaginario de vida y de comunidad, una comunidad que imita las leyes de la vida, una relación de hombres libres que ejercen sus funciones adaptándose A las fuerzas naturales y una unidad de un grupo de personas que viven latiendo en sintonía con el corazón de la madre tierra. En resumen, la biocomunidad es la expresión de un universo vivo como totalidad que proclama la vida y esto lo digo porque la diplomacia de los pueblos es por la vida y en ese, en ese, en ese campo es que el aporte que hace el autor es bastante importante. A, a, la Diplomacia por la Vida se, eh, se presenta en este libro que ofrece una alternativa que la denomina biocomunidad. Sohaio, su, su espíritu, provoca un sentimiento de hermandad interconectado con cada ser del, del medio en que vivimos y nos permite vivir como un cuerpo comunitario integrado. La biocomunidad es una comunidad viva que persigue el vivir bien, el suma tamaño. La biocomunidad se presenta como una alternativa al individualismo neoliberal y al interna internacionalismo biocomunitario como alternativa frente a la globalización del capital. Entonces, es tiempo de promover un paradigma civilizatorio diferente e intercultural, en el que el motor de las fuerzas creativas sea la diversidad cultural en complementaridad con las ciencias y una tecnología que busquen una vida armoniosa y plena, y no la acumulación de la miseria, la escasez, la desigualdad desmesurada, como hoy en día eh, eh, sufre la mayoría de los países de este mundo, en realidad a los que los llamamos Tercer Mundo. Por esta razón, un aporte, el aporte de esta publicación es la propuesta de la construcción de una concepción de ciencia propia, inspirada en, en nuestros hermanos pueblos indígenas originarios, que consideran a la naturaleza un sujeto y no un objeto. El desarrollo de una ciencia propia que puede ser capaz de dialogar y complementarse con lo aceptable de la ciencia occidente y no desconocer los alcances de la ciencia oriental, por lo que es menester entender que las relaciones internacionales puedan incorporar una misión científica pluriversal y relativizar el enfoque estrictamente eurocéntrico y monista. Para entender a otras culturas también se debe establecer una observación intercultural para conseguir una ciencia pluriversal que consigna comprender al mundo. La crisis de la comprensión de las relaciones internacionales es una crisis del conocimiento, eh, de, de una visión monocultural que ha acuñado Occidente. Las desigualdades se van haciendo cada vez más grandes y en este sistema comunitario puede ser una propuesta para minimizar las desigualdades sociales y sí, es que hubiera, eh, que se si hubiera converger en una concentración de desiguales complementarios. O sea, eh, el término de igualdad es, es, es una acuñación casi teórica y no real. En realidad, en la vida, nosotros eh, tenemos que entrar en diálogo eh, con personas diferentes y eso, se puede decir, es, es el intercambio, la concentración, el encuentro en, eh, de, eh, de desiguales pero que se complementan. Historia es un relato de la evolución de la libertad humana. Es ello que el, biocomun el biocomuntarismo responde a una tendencia histórica que puede plantear un desarrollo que resuelva las limitaciones que impone el capitalismo, la capacidad inventiva de los seres humanos y sus medios de influencia. Yo creo que esa es la parte esencial de este libro. No quiero entrar más en, en detalles porque Sí, les, eh, les invito a que lo lean, a que lo revisen, hay mucho más dentro de, de esencia en el libro y, eh, y, que, eh, y por eso es que mantengo esta presentación como algo bastante importante y eh, les recomiendo a ustedes que evidentemente se deleiten con la lectura que ha sido producto de un trabajo de dos años en la Academia Diplomática Plurinacional, y que ahora lo presenta y lo, eh, eh, orgullosamente la Muchas gracias. Alegría de ver a gente tan bella. Quiero eh, mandar un cordial saludo a todos los docentes de Ideas Revolucionarias que nos han formado en la Academia de Informática, de algunos docentes también de la Facultad de Ingeniería en la que tuve la oportunidad de estar. Un saludo a todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Eh, hoy en este día... Tengo la dicha de presentar al libro titulado La Biocomunidad. Este libro que constituye la primera propuesta de cómo aplicar el vivir bien para poder seguir avanzando en estos tiempos venideros, pero desde nuestras propias lógicas comunitarias. Es toda una anécdota recordar cómo nació este primer libro y realmente ha sido tan difícil como el parto de cualquier niño, puesto que... El 20 de junio de este año eh, no había noticia alguna de los encargados de la imprenta eh, después de tres días de buscarlos por cielo, mar y tierra. Eh, realmente fue una sorpresa encontrar a unos hermanos que están hoy presentes, unos prestes eh, de Tata Santiago, que vinieron a, a mi casa y invitaron a todos los familiares a la fiesta de Santiago. No sabía si ir o no ir, simplemente pensé en mi interior. Eh, Santiago, si me haces el milagro de tener noticias de este maravilloso libro, pues eh, iré a tu fiesta. Y dicho y hecho, como del milagro, después de una hora recibo una llamada y me piden recoger este libro en la ceja del alto, al recoger este texto y, todas, eh, las, eh, las, eh, y todos los ejemplares, me encuentro que eran las 0 horas del 21 de julio y lo más sorprendente fue que este libro nació en el Año Nuevo Andino-Amazónico Intercultural, plurinacional, y es por eso que simplemente les traigo como anécdota de cómo apareció este, este texto. Y lo que hay que remarcar es eh, remarcar el origen de la palabra biocomunidad, que está inspirada en la palabra jiwasa. La palabra jiwasa, que es única y es inédita del idioma Aymara, el discurso de hoy va a ser un discurso bastante, eh, bastante profundo, de sentimiento a sentimiento, de corazón a corazón. En el texto ustedes van a poder encontrar bastantes elementos técnicos, pero quiero hoy que todo el mundo, a todo el mundo le quede en su interior lo que realmente ha querido explicar el autor de este texto y lo que está escrito aquí. Cuando hablamos de Jiwasa, nos encontramos con la cuarta persona de Aymara, única en este idioma, que significa nosotros, como si fuésemos una sola persona. Eh, recordemos que en nuestro idioma apenas tenemos tres personas, pero en el idioma Aymar hay cuatro personas, la cuarta persona, que podría ser interpretada de muchas maneras, pero creo que la verdadera forma de poder conseguir este tipo de conceptualizaciones es desde la matemática de la vida. Hablamos de matemática de la vida cuando hablamos de, de geometría fractal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un fractal? Un fractal es una figura geométrica cuya forma inicial es autosemejante a la forma más grande. Ahí podemos observar un helecho. Tenemos un helecho donde podemos encontrar que una hojita es similar, autosemejante a la hoja más grande. Y a la vez, la hoja más grande es similar y autosemejante al helecho completo. ¿Por qué no pensar de la misma manera entre seres humanos? ¿Por qué no pensar que en este momento estamos reunidos como un solo cuerpo y cada uno de nosotros constituye un solo ser, un jihuasa? Para poder llegar a comprender la magnitud de esta forma de pensar, es importante hacer este ejercicio. Imagínense y recuerden a ese maestro de vida, ese familiar, amigo, que de repente fue un refugio en una situación en la que había dificultad. Ahora bien, quiero que proyecten ese sentimiento de interconexión entre todos los que estamos presentes, hermanos, hermanas. En ese sentido, eh, vamos a darnos cuenta que es posible un mundo comunitario, biocomunitario. Pero para poder llegar a comprender esto necesitamos ver la vida desde el movimiento. Muchas veces estudiamos, o las personas que han estudiado la medicina, la anatomía, eh, lo hacen desde los cuerpos inertes, desde los cuerpos muertos. Pero la ciencia modernista no se ha dado eh, la iniciativa de estudiar eh, la vida en cuerpos que realmente están eh, llenos de vida. Es por eso que pongo como ejemplo, que grafica esta idea del movimiento constante del hipercubo. No sería posible concebir un hipercubo si no estamos en movimiento constante. Si estuviésemos en la sala de al lado, estaríamos dentro, por decirlo así metafóricamente, de un cubo. Al venirnos a este lugar, estaríamos simulando cómo este hipercubo se va moviendo. Solamente pueden experimentarlo al momento de, de tomar conciencia de esta experiencia. En Aymara, curiosamente, existen 400 palabras para designar movimiento. En griego apenas existen dos palabras. Eh, es importante saber que todo está en constante movimiento. No vamos a beber jamás de la misma agua, jamás vamos, a beber de, vamos, jamás vamos a respirar el mismo aire, jamás vamos a ver el cielo, el mismo cielo todos los días, porque este es el verdadero momento que la Madre Tierra nos regala. Creo que ese es el principio fundamental de este pachacuti epistémico y de cambiar y dar un giro a la episteme y tratar de cambiar la forma en la que estamos acostumbrados a ver el mundo. Eh, para entender una forma totalmente diferente de concebir este mundo, es importante conocer que en la filosofía aymara, andina, se suele decir, que significa en este mundo solo existe una sola realidad viva. Y cuando empezamos a cambiar esta concepción, de un mundo vital, empezamos a diferenciar eh, la concepción a la que nos han enseñado, a la que estamos acostumbrados, de eh, la, la Madre Tierra, verla como un, su, como un objeto de estudio, posteriormente como un objeto de lucro, a un sujeto de vida que nos invita a compartir entre hermanos. Y es por eso que traigo a colación este Ejwa Ayumbara que grafica esta idea. En este sentido, vamos a recuperar esto que algunos eh, posmodernos como Paniker hablan del reencantamiento del mundo. Por otro lado, también es asombroso ver que nuestros hermanos campesinos y algunos de ellos que están muy conectados con esta madre tierra pueden interpretar los diferentes cantos de las aves. Pueden interpretar, según el tono de este canto, si va a haber lluvia, si va a haber granizada, si va a haber heladas, si va a haber eh, un clima más cálido. También es asombroso y sorprendente visualizar, eh, conseguir a, encontrar hermanos del campo que pueden interpretar que va a venir la edad con, todo, con solamente visualizar, ver que existe un cielo rojizo en el horizonte cuando el sol se está poniendo y al mismo tiempo hay nubes granuladas. Es sumamente sorpresivo encontrar que ellos pueden saber que será un año eh, próspero a nivel agrícola cuando encuentran en la noche estrellada a las pléyades, que con su luz resaltan en el firmamento Es por eso que suelen decir que significa, para el hombre sabio, ver la Madre Tierra es como cuando este personaje sabio lee, lee en la Hoja Sagrada de Coca sobre un tari, sobre una historia. Vamos a aproximarnos, desde este enfoque, a una filosofía del vivir bien. Porque al fin y al cabo, no sería suficiente eh, tener la noción de una colectividad, una asociación de hombres y mujeres, sin que haya una unidad con la Madre Tierra. La filosofía que se nos suele enseñar eh, como el amor a la sabiduría, puede tener otro tipo de significaciones. Tratemos de jugar un poco con las palabras y, tal vez, invertir esta... iterar este tipo de conceptualización en un saber amar, en un saber ser apasionado. Hemos escuchado muchas veces que hay dos tipos de fuerzas generales en el mundo, la fuerza del amor y la fuerza del odio, la fuerza de la cohesión y la fuerza de la repulsión. La filosofía, la sabiduría, se va a encargar más de estudiar lo que es la cohesión, el amor, la complementariedad, mientras que la ignorancia va a ir más por el lado de la contradicción y la competitividad, además de odio y la discordia. Sentémonos en lo que quiere decir el suma camaña, el eh, vivir bien suma camaña. Eh, vamos a descomponerlo en dos partes. Suma, que no solamente es lo bello, lo bueno, sino que también significa la honra que se gana por mantener la biocomunidad en la integridad. Además, camaña significa vivir compartiendo. Es una ilusión el egoísmo, porque compartimos cada molécula de oxígeno que respiramos, compartimos toda el agua que bebemos, compartimos el mismo cielo y la misma tierra que nos cobijan. Es por eso que Suma camaña tiene otra concepción que es importante resaltar. Vivir bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra es una definición que nos ha dado sobre vivir bien, eh, nuestro hermano Castellier. Sin embargo, es muy importante resaltar que este libro ofrece bastante, bastantes explicaciones filosóficas sobre lo que quiere decir todo esto. Pero, para resumir, solamente quiero ofrecerles la siguiente imagen. Eh, vivir bien en armonía es como un niño, un feto que está dentro del vientre de su madre, tiene un corazoncito que sintoniza y se armoniza con el corazón de su propia madre. Así como nosotros, como biocomunidad, deberíamos sintonizarnos con el corazón de la propia madre tierra. Vayamos un poco más al campo de la ciencia. Hoy en día, la ciencia la ciencia modernista está siendo socavada desde sus propios cimientos por el desarrollo de nuevas ciencias y nueva tecnología, como es el caso de la física cuántica y la física de partículas. En este contexto se han encontrado que todo está compuesto por 12 partículas, 6 quarks, 6 fermiones y 4 fuerzas que hacen interactuar estas 12 partículas. Estamos hablando de la fuerza electromagnética, de la fuerza electromagnética débil, de la fuerza nuclear débil, de la fuerza nuclear fuerte y de la fuerza gravitacional. Teniendo esta noción, vamos a construir un sistema filosófico propio que le he llamado pluralismo tetraléctico. Pluralismo porque existen 12 elementos, 12 partículas y tetraléctico porque son cuatro fuerzas que lo administran. Y con esto vamos a construir 12. Principios, ejuas, máximas de sabiduría del idioma aimara, pero que también existen en otros pueblos indígenas. Empecemos con el primero. Naira jepa mitasa sarda cañani, que significa viendo atrás y adelante, caminemos. Esto quiere decir que debemos siempre aprender de nuestra historia. Muchas veces nos ha hecho creer que por estudiar nuestro pasado estamos retrocediendo, estamos de repente siendo subdesarrollados. Nada más lejos de la verdad. Los países más fuertes, las culturas más fuertes, los países que son hegemónicos, como podríamos mencionar Japón, Israel, China y la India, todo lo que es eh, lo que llamamos lo occidental, tienen un conocimiento preciso de lo que es su historia. Aprenden del pasado y van a la vanguardia hacia el futuro. Este es un elemento primordial. aski. Lo nuestro siempre es bueno. Este principio indica que el motor de las fuerzas creativas es la diversidad cultural. Cada región ofrece a los eh, a, las, a los seres humanos que la habitan un bagaje de elementos para poder inspirarse a nivel científico-técnico, a nivel artístico. Y es por eso que debemos respetar cada lugar, porque la, el motor de las fuerzas creativas es la diversidad cultural. Debemos comunicarnos siempre como un solo ser, como hermanos. Debemos mantenernos en una relación firme de, de moralización. Debemos sentir siempre este marco de integridad entre todos. Existía en los antiguos Aiyus, en los antiguas catas, esta autoridad que se llamaba el Ay Aguatini. Quiero una persona responsable de ir todos los días, casa por casa, a ver el orden de esta casa, y no solamente el orden de esta casa, sino eh, el orden moral y espiritual de las personas. Debemos disciplinarnos y debemos autodisciplinarnos. La formación militar era una disciplina de doctrina comunitaria en la época de los Ayus. Esto viene a ser como el, el sistema inmunológico de la biocomunidad. Cañana, cañana, a Mojipa mañana. a Mojipa Sijañana, que Mojipa a Debemos comprendernos antes de juzgar. Muchas veces hemos eh, escuchado, o tenemos por lo menos la idea, de que por ir al monte y meternos de repente en un río lleno de pirañas, o estar eh, próximos a unos animales carnívoros, vamos a ser devorados. Nada más lejos de la realidad. Si uno está sereno en pleno monte, ningún, ninguna criatura, va a atacarnos y la mujer es el sostén material, espiritual y afectivo de la biocomunidad. En este sentido vamos a reconocer que la madre, por ejemplo, le da la lengua materna a los hijos y es la que nos hace recuerdo y nos conecta con la madre tierra. Debemos vivir en una constante relación de reciprocidad con nuestro medio ambiente. Eh, debemos tratar de devolver el aire puro, el agua potable, el agua cristalina que nos entrega la madre de Tierra en la situación y en condiciones óptimas. La, de de la Debemos compartir los conocimientos en comunidad. La mejor forma de aprender es conversando. Y justamente estos es eujas provienen de una especie de reunión que se hacía, que se llamaban los EUJAWIS, que eran una reunión de, de personas de la biocomunidad que intercambiaban este tipo de mensajes, que son eh, máximas de sabiduría, para poder mejorar y perfeccionar lo que es la biocomunidad. Y ahora, que tipo de debemos mantener un firme compromiso de solidaridad para los más necesitados para que todos podamos salir adelante y nadie se quede atrás, por supuesto. En este mundo todo es par. Habrán escuchado muchas veces mencionar la palabra jaque, y que es fundamental para entender la biocomunidad, porque una sola persona en el contexto de la biocomunidad no significa en realidad eh, dos individuos. Pueden ser eh, bueno, eh, una, eh, dos individuos separados entre sí. Eso representa una pareja que en la concepción anunara andina es el jaque. Y ustedes se preguntarán, ¿y...? De repente no es eh, una especie de condena mantener una pareja, tal vez eh, de por vida, unidos hasta que la muerte los separe. Una vez eh, tuve la virtud de consultar esto, tuve la suerte de consultar esto a un hermano que está acá, que es Siku, y me contó la siguiente anécdota. Me dijo que eh, los matrimonios andinos eran bastante estables y exitosos en la antigüedad porque se hacía el siguiente ritual: se lograba, se hacía un intercambio. El hombre, el pretendiente, tejía en la paja de la mujer y la mujer tejía el poncho del hombre. Los familiares de, estas, de esta pareja, eh, según la calidad, según el estilo y del textil, eh, decidían si iban a casar o no. En la biocomunidad debe mantenerse siempre, tanto en mayores como en menores, palabras de sabiduría y llenas de dulzura el respeto mutuo es fundamental para poder consolidarnos todos como un solo cuerpo bien unido. ¿Pero cuáles son las cuatro fuerzas de la física de partículas que nos inspira a recrear esta biocomunidad de tal manera que obedezca las leyes de la naturaleza? Son estas cuatro fuerzas. El Aini. El Aini que es eh, justamente este tema de las dádivas que se le, que le da toda la comunidad a una pareja de recién casados. Estas dádivas pueden ser a Chocaya cuando se les ayuda a construir su propia casa o la Mayaña cuando se les brinda al seres. Esta pareja de recién casados se sienten en deuda y hacen lo propio en reciprocidad con las demás parejas de, que vayan a casarse posteriormente. La minca. la minca, que es un trabajo colectivo para un fin, para, para obras públicas. Y aquí nos vamos a acordar de la quicuña, la quicuña que era el trabajo mientras se cantaba, se seguía un ritmo y se disfrutaba. Podemos eh, remontarnos a la historia de los primeros españoles cuando se asombran de los indígenas que se encuentran eh, cultivando, labrando, haciendo todo tipo de manualidades y actividades ingenieriles y técnicas mientras van cantando. Eh, para ellos el trabajo es todo un gozo. Por otro lado, eh, también. Es importante resaltar que esta lógica eh, la, re, la ha recuperado eh, la Escuela Ayu de Guarizata con Avelino Cignani y Elizardo Pérez, cuando igual los niños eh, y la gente mayor consideraba que esto era todo un recreo. Prácticamente en esta, en esta escuela, en este modelo de Escuela Ayu, no habían vacaciones. La gente realmente disfrutaba estar ahí. Y además está el Aptapi, que todo el mundo ya está familiarizado con este concepto. El anticiña que es el intercambio, que se daba básicamente de dos maneras. La alacina, que viene a ser un intercambio, un trueque, pero que en la antigüedad se hacía sin palabras. Era un examen de honestidad. Solamente los gestos intervenían en este, en este intercambio y se, se hacía a un lado la especulación. En cambio, la tintaña era justamente este comercio especulativo. Eh, desde este punto de vista, es importante resaltar, y está eh, totalmente documentado en este libro, que en el Tahuantinsuyo, eh, como monedas, mejor dicho, equivalentes generales de intercambio, solamente había las hacha monedas en algunas costas del Perú, no en el resto del Tahuantinsuyo. Y solamente podemos suponer que había esas hacha monedas, posiblemente quizá por alguna especie de intercambio comercial con algunos lugares de Oceanía o del Asia que algunos cronistas comentan. Pero esta idea de biocomunidad, en realidad que nace como dos cuerpos, un jaque, que conforman una sola persona, como es el Iguaza, todos nosotros como si fuésemos uno, un solo ser. Está inspirada en una idea de pacajes, en la idea de a San Andrés de Machaca. Los pobladores de ahí comentan constantemente que están configurados, su territorio está configurado en función a la forma de las personas. Hay una configuración antropomórfica del territorio. Curiosamente, en este lugar hablan de Araxokta y Mankasokta. Nos hace recuerdo a. Esto quiere decir, por supuesto, los seis de arriba y los seis de abajo en Aymara. Y nos hace recuerdo a los seis fermiones y los seis quarks de la física de partículas. Pero tratemos de vivificar esta, esta, esta fuente de inspiración. Y veamos que no solamente esto se da en este lugar, sino en varios lugares de pacajes, como es el caso de Marca, donde puede apreciarse que cada región, cada parcialidad, cada cuerpo tiene una cabeza, los brazos, las manos, los pies, eh, el tronco, las rodillas, incluso no se puede apreciar en este esquema. Y que esta lógica es la que tenemos que recuperar como biocomunidad. Pero no solamente se queda ahí, esta idea puede ampliarse en centros urbanos, como fue Cusco, como fue La Paz. Imaginemos que estamos en La Paz hace muchos años atrás y de repente en eh, los primeros años de la conquista o mucho más antes. Y nos damos cuenta que cada barrio tiene su propia tonalidad. Nos damos cuenta que hay un barrio donde se encuentra personas con un tipo de vestimenta, con un tipo de dialecto o, o idioma, con, ciertos tipos de costumbres y que cada barrio tiene este tipo de particularidad. Todos reunidos en una especie de confederación plurinacional donde están perfectamente articulados y se encuentran eh, con esta riqueza de las fuerzas creativas. Por otro lado, si tratamos de expandir aún más esta uh, biocomunidad interpopular que le he denominado a esta información en centros urbanos centros urbanos de las biocomunidades, y tratamos de ampliar a un internacionalismo biocomunitario regional, como lo que sucedió en el Tahuantinsuyo, nos encontramos que ya se trata de seguir una lógica cósmica, donde hay una línea de Kapakñán y eh, la distribución de los principales asentamientos, como son Tiwanaku, Cusco, Cajamarca y otros muchos, obedecen a esta configuración cósmica. La Chacana, que está inspirada, ya muy bien Carlos Díaz, se eh, lo demostró en la Cruz Andina, en, en la Cruz del Sur, en la Chacana, que la vemos todos los días y que nos señala el verdadero horizonte del Sur, es esa lógica bajo la cual este internacionalismo comunitario es armónico con todo el cosmos. Pero esto podríamos ampliarlo a todo el mundo, y de repente, de repente algún momento sucedió así, porque vamos a, a comentar de que existe esa posibilidad y algunos indicios arqueológicos que eh, so, soportan, ayudan a esta, a esta hipótesis. Pero, ¿por qué querríamos de repente volver a tomar ideas de este pasado glorioso en nuestro mundo actual? Porque hoy en día vivimos en un mundo eh, globalizado, en un mundo que está eh, bajo el paradigma del capitalismo. Y de repente se preguntarán, ¿y qué es básicamente el capitalismo? ¿Por qué debería ser condenado? Porque, en resumen, el capitalismo podemos eh, sintetizarlo como eh, una locura de muchos para beneficio de pocos en desmedro de nuestra propia madre tierra. ¿Por qué locura de muchos? Porque el consumismo viene a ser una adicción que muchas veces va a ser insana. Eh, hay más decesos eh, por gente que come en exceso que por gente que no tiene nada que comer. Es una de las grandes paradojas de nuestro sistema. Otra de las grandes paradojas de nuestro este sistema. Eh, este sistema es que hay más fallecimientos por toda la comida chatarra que existe que por, todos los grupos, por todas las víctimas de los grupos terroristas juntos. Por otro lado, vamos a ver que estas manchas verdes son manchas de plástico que están flotando por, sobre nuestro océano sobre nuestros océanos, y que, si juntamos todas estas manchas de, de plástico, podemos ver que puede superar incluso el tamaño de todo un continente como Oceanía. Beneficio para pocos. ¿Por qué? Porque las desigualdades sociales, las brechas de diferenciación se van haciendo cada vez más grandes. Cada vez los pobres se hacen más pobres y la minoría de ricos cada vez se van haciendo más ricos. Pero en el internacionalismo biocomunitario, que está basado no en una mera especulación, sino en una distribución de y saya y a los de arriba y los de abajo, que no solamente se daba en los Andes, se daba también en la Polinesia, en algunas islas, según Levi-Strauss, también se han encontrado esta distribución en Norteamérica, donde están los Sioux y, eh, y otros grupos indígenas. ¿Por qué no suponer que en, en Mojos, en las Amazonas, cuando vemos Islas Artificiales y Tsukakoyos, también está esta división de los de arriba y los de abajo? Es importante este factor porque los de arriba eran las personas capacitadas en centros de conocimiento de poder, como podían ser el Cusco y Tehuanacu, que estaban nutridas de ciencia y tecnología. Estaban arriba porque generalmente estaban construyendo eh, represas, obras hidráulicas, obras que requieren bastante conocimiento de ingeniería y los de abajo, generalmente, eran personas con eh, la sabiduría local. Este matrimonio entre la sabiduría y el, y, y el conocimiento es lo que reproduce y recrea la vida. Pero este modelo, que es la base del internacionalismo biocomunitario, se ha replicado en otras partes del mundo, como los indicios que nos indica el antropólogo Levi Strauss. Él le llama el sistema dualista. En este internacionalismo biocomunitario, nos encontramos con algunos elementos que son eh, esenciales. Primero, entender que, que todo puede ser una red donde las biocomunidades son, eh, es, vienen a ser como estructuras de un pueblo organizado eh, que tiene en realidad eh, la verdadera autonomía, o mejor dicho, el cogobierno de los estados eh, biocomunitarios. En, en, estamos haciendo una hipótesis que obviamente está cimentada en eh, hechos fácticos. Eh, tratemos de hacer la siguiente similitud. Existe un nuevo descubrimiento, hecha por Susan Simar. Habla de los micelios, que son ramificaciones, raíces que están debajo de, de los árboles. Son eh, raíces de los árboles conectadas en una relación de simbiosis con las raíces de los hongos. Todo el, todos los bosques están interconectados por estos micelios. Si se afecta a un árbol de una especie, automáticamente esta información llega a todas las especies. Si una oruga, por ejemplo, llega a. Una oruga venenosa llega a afectar a unos sauces, automáticamente todos los sauces eh, emiten eh, ciertos, ciertas toxinas dañinas para, para este tipo de, de orugas. ¿Qué pasaría si el internacionalismo biocomunitario estuviese conectado como lo que nos ha enseñado nuestra madre tierra, como los diseños, como un internet ecológico? donde existiera un mayor grado de interconexión, como el que les acabo de plantear hace unos momentos atrás. Actualmente, hay una política, yo diría, misántropa cuando se habla de, tasas de, de reducir tasas de natalidad. De cualquier forma, eh, cuando en realidad el problema no es la humanidad, el problema es el sistema bajo el cual la humanidad está sujeta, este sistema del paradigma civilizatorio del capitalismo depredador del que hemos hablado. Es el sistema y no la gente la que debe cambiar. Es por ello que... Hay una concepción diferente, pero ustedes muchas veces podrán observar eh, y criticar, ver cómo critico muchas políticas estativistas, el neoliberalismo, el consumismo y muchas otras, que están básicamente originadas por el patrón sobre recursos naturales no renovables. Habrán hablado del patrón oro, del patrón plata. Nosotros lo hemos sentido en carne propia con el Cerro Rico de Potosí, cuando murieron muchísimas centenas de miles de personas en este episodio trágico por, eh, por encontrar más plata en el Cerro Rico de Potosí. El patrón oro, eh, los petrodólares, un patrón monetario sobre el petróleo, es algo que se ha puesto de moda. Es succionarle la sangre a la madre tierra y esperar a que esto sea sostenible. Para nada, esto no va a ser sostenible en el tiempo. Pero, Existe una solución trascendental y que es básica para este internacionalismo biocomunitario, que es una biomoneda, una moneda respaldado, respaldada en un patrón de recursos aún más escasos que el oro y la plata, como podríamos decir el aire puro, el agua de los glaciares, o el agua, es de sacar petróleo, de repente el agua subterránea que es la más pura que hay en el estado natural. El patrón sobre recursos que nos permitan vivir la vida creo que es una forma inicial sobre la cual podemos empezar a construir y reconstruir un mundo mejor. La biomoneda no ha sido inspirada simplemente por, por eh, supongamos, eh, una idea genial como, como Arquímedes con la famosa frase Eureka sino que está inspirada en este evento antiguo que está en reconstrucción, que es eh, este episodio de el kauri, las conchas marinas del viejo mundo, que eran usadas como moneda de intercambio, como equivalente general de intercambio. El cauri, que era, lo podemos ver en los costados de arriba, que era eh, la moneda más popular y que tenía como función eh, la reproducción de la vida era de afrodisíacos, por un lado, y por otro lado, tenía esta visión de, tenía esta visión de amuleto para traer hacia su puesto. <risa> Curiosamente, la misma función tenía el muyu, podemos ver en la parte izquierda de abajo. El muyu, que era, era lo más valioso que había en la época de los incas, eh, y que eh, también, además de todas esas atribuciones iguales a las del cauri tenía la función de atraer la lluvia. Estos son símbolos de fertilidad. Actualmente se trata de reducir la natalidad. Y De repente, si no de una persona rica, puede ser una persona que tiene pocos hijos o no tiene hijos y que solamente se ha dedicado a acumular capital. Pero en la antigüedad esto eh, representa eh, algo que se ha mantenido al día de hoy, pero tratemos de hacer una fractura en ese pensamiento modernizante, tratando de cambiar por las siguientes dos ideas del paradigma del internacionalismo biocomunitario, Porque este paradigma transforma, de la, transforma la circulación del capital a la reproducción de la vida y de la acumulación del capital a la amplitud de la vida, porque en la antigüedad lo más valioso era la longevidad. Eh, simplemente quiero señalar que para poder viabilizar este internacionalismo de la vida, y cambiar y descolonizar esta geopolítica para un mundo más armónico, es importante tener como nexo fundamental a un estado biocomunitario. Un estado biocomunitario que está inspirado en... en el libro está inspirado en la historia, por supuesto, pero recordemos que en el holocausto amerindio quemaron nuestros libros de Centroamérica, los mayas en, en, en los aztecas, pero en lo que fue América del Sur, eh, quemaron nuestros kikus. Sin embargo, nuestros ancestros fueron tan sabios de recuperar, de inspirarse en la información de la madre tierra, de la madre naturaleza. Y básicamente quiero dejarles esta idea y quiero intrigarles con, con esta imagen de cómo, es, o cómo, cómo sucede que un cóndor consume su presa. Cuando en un campo uno encuentra... Que hay una presa en un, eh, caída, muerta en un lugar, y de repente empieza a llegar un vigía del sur, un cóndor del sur, da una vuelta y vuelve a su lugar de origen. Posteriormente llega el vigía del norte, del este y del oeste, y hace lo propio su turno. Luego llegan todos los cóndores, se establecen alrededor de la, de la presa y no la consumen hasta que llegue el gibir mal. Mientras van esperando, y empiezan a llegar los cuervos, los gallinazos y las avesillas más pequeñas. Tres tipos de aves: grandes, medianas, pequeñas. Llega el girirmalcú, el cóndor mayor, vinca de las aves, caracterizada por su tamaño, su grandeza y su magnanimidad, y empieza a saludar al sol, como vemos en la imagen que está en pantalla y solamente come los ojos y la lengua y luego retorna a su lugar de origen. Posteriormente lo hacen las demás aves, empezando su turno, las aves con los demás cóndores, eh, los gallinazos y las avecillas. Esta es una imagen de un sistema que no es un sistema de clases, no es, una, es una imagen que no está basada en un sistema de clases, está basada en un sistema de organizaciones biocomunitarias y en el libro se explica mucho mejor y con más detalle este tipo de analogías. Simplemente, como dato curioso, voy a, a citar a Guamán Poma cuando dice y habla del Tapi. Mandamos en este reino, en los pueblos, han de comer en la plaza pública los caciques principales, indios, chicos, grandes, para que se viven todos los pobres y huérfanos, viudas, enfermos, viejos, ciegos y curidos, peregrinos, caminantes, todos coman por la calidad y de ser uso y costumbre desde primera gente ley y buena y misericordia de dios en este reino lo dice de mariana eh, se sabe que una poesía es una pintura que habla y una pintura es poesía muda por eso les dejo este poema que está que está en la dedicatoria del libro no lo voy a recitar les invito a ustedes que lo hagan y simplemente quiero finalizar con las siguientes palabras si tratas a un hombre, si tratas a un ser humano como un individuo, seguirá siendo lo que es. Pero si tratas a este ser humano como parte integrante de una biocomunidad, llegará a ser lo que ha sido llamado a ser, como semilla fundamental de la vida. Muchas gracias.